Pues, ¿ahora qué te pasó? No te digo que exageradito, mi de, de Yanira. ¿Qué, mi Charlie? Eh, tu cara. ¿Yo? ¡Oh! ¡Oh, hijo. <risa> ¡Deme en una ambulancia! en una ambulancia! ¡Ay, no, Charlie, no quiero! ¡No me gusta mi Charlie! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Háblenme una ambulancia! ¡No se me queden una ¡Háblale! ¿Quién diría que soy alérgica a los champiñones, mi Charlie? Eso de las alergias sí que es cosa seria. Está claro. Hasta que no te pasa a ti, es cosa seria. No, no, no, pues sí, pero de todos modos, el moi sí se pasa de delicado. ¿A dónde, a dónde? Esta cama está ocupada. No pienso dormir cinco años en el piso, ya. Ja. Pues vete comprando un catre, mi Charlie. Además, Acuérdate que soy alérgica. A los champiñones. Hmm. Exactamente. Como los que traes en los pies. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me tiraste! Apertura de espacios públicos como plazas y parques, con capacidad y horarios controlados. Al visitarlos, utiliza cubrebocas y aplica la sana distancia. No bajemos la guardia. Evitemos el retroceso en el semáforo epidemiológico. Estado de Zacatecas. El nuevo Ace está mejor que nunca y hoy lo vamos a comprobar. Hola, Ana. ¿Recibiste lo que te mandamos? Hola, sí. Aquí lo tengo. Perfecto. Empezamos con el reto. ¿Crees que el nuevo Ace deje esa camisa mejor que tu detergente?